¿Qué tal YouTube? Bueno, en, esta, en este video quiero mostrar un proyecto que ya había trabajando desde hace, pues de, prácticamente desde el año 2014 Que es la Casa ex de Sola y Morales Sola y Morales, porque es que existe Sola y Morales Que es un estudio español también Pero Sola y Morales es otro es, eh, Tal vez son de la misma familia Pero... Pero, pero son estudios diferentes, ¿sí? Entonces está es la Casa X la casa X, pues en español, y aquí, pues, creo que la podemos cancelar. Eh, creo que la podemos mostrar porque, pues, es un proyecto que ya lo tengo en el canal y ya lo he trabajado en Revit y en AutoCAD y todo, pero pues no, o sea, lo que ahorita quiero mostrar aquí está, pues, todos los Sola y Morales, está todos los créditos del proyecto, todo y lo que quiero pues acá hacer es que está la planta toda donde yo saque todo eso ya está en otro vídeo lo importante es que aquí para trabajar la de las el tema de las masas de Revit que es el que estoy aquí haciendo entonces lo que a lo que a lo que se va es que en, en estos en estos en estos, en estos en estos proyectos, bueno, eh, eh, uno, uno va mirando ciertas cosas o ciertos patrones que, que empieza a encontrar y que le empiezan a generar duda, ¿no? Entonces ahí empieza uno a trabajar y empieza a mirar y de paso pues comparte qué es lo que yo hago acá en el canal, en el video, en los sí, en los canales, en YouTube, pues con, compartir con la gente es eso, simplemente lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno eh, está consultando en duda o lo que, o lo que tiene. Entonces, aquí lo que yo hice, ve aquí vamos voy a explicar lo que, lo que es, lo que yo hice. Y pues vamos a ver, acá están. Pues yo tengo acá los planos de AutoCAD ¿no? que yo los hice eh, básicamente hace rato, en el 2014, hace cuatro años ya. Ahí está la planta y en la otra, pues ahí está la otra la otra planta, la planta 2, porque son dos plantas y pues en el sótano y eso. Aquí está en Sketchup, pero bueno, esto ahorita no. Entonces, como eso yo lo tengo oculto, pues lo vamos a ponerlo aquí y mostrarlo para que lo puedan ver aquí está, la planta 1, la planta 2 y sus medidas y todo, mejor dicho, pan comido como dicen pero pues pan comido que tocó comerse, <ríe> porque pues este trabajo siempre es largo de hacer, y pues eh, en cuanto a la planimetría y todo, eso es, es, es largo de hacer y bueno, eso es eh, entonces aquí está la planta, aquí está todo lo que digo, aquí todo lo que yo hice fue, pues, o sea, lo que uno generalmente hace cuando uno quiere hacer una masa, pues es simplemente quiere hacer lo que está aquí atrás, ¿no? una masa, pues usted escoge uno y dice, no, pues aquí aquí también la tengo oculta pues para ocultar un elemento, pues acá eso es muy sencillo entonces esto también lo tengo piñado esto también es importante que lo hagan siempre cuando estén trabajando, porque eso sí eso es importante para que no estemos un, para un lado y para el otro entonces nada, lo que uno dice normalmente es hacer la masa, pues crear una masa aquí eh, primero mostrarle luego eh, esta y él le pregunta el nombre y la crean es simplemente un cubo una instrucción pero pues en comparación con SketchUp pues básicamente uno aquí puede hacer pues o sea uno tiene esto pero esto no es un hueco en realidad esto es un sólido pues que uno le puede generar pisos y bueno sacar unos datos ahí de la, del la área y, pero como esto no tiene o sea esto no tiene hueco esto no es como los muros y ¿sí? esto no es como decir esto no es esto, o sea, esa masa no es esto, no es un hueco conformado por muros cerrados. Y la masa siempre es una instrucción muy sencilla, más sencilla que lo que fuera la que uno hiciera en, en, en SketchUp. Para eso, pues, por eso lo voy a hacer, por, sea, por eso hago el video y por eso hago, me, tomo, me pongo a pensar todas esas cosas. Es porque es como está trabajando el software, o sea, Revit está manejando ese, esa masa de... de esa instrucción pues y está bien o sea eso sirve en cuanto que no quieren un volumen una instrucción rápida pues, bueno eso se puede trabajar así está bien pero el problema es que cuando queremos aquí empezar a decir bueno el proyecto tiene su volumen tiene aquí un hueco o sea esto se nos empieza a complicar y la masa no empieza a responder como debería entonces pues, pues no sé o sea lo más básico y lo que yo creo que yo haría siempre y lo que yo hago pues es trabajarlo ya o sea ya teniendo todo hecho y sabiendo manejar todo pues aquí están las plantas, aquí está todo, porque tenemos todo o sea, entonces nada, o sea, aquí no importa o sea, aquí cerramos esto, porque si no se cierra no nos deja y, y aquí pues esto bueno, vamos a, a revisar otra vez acá las unidades porque si no, nos queda mal está en metros, ¿sí ve? Eh? entonces aquí deberíamos hacer uno nuevo, no se puede, no, mm, bueno, también le podemos cambiar las unidades así o tendría que volverlo a bueno, no importa porque le podemos cambiar las unidades acá las unidades se las ponemos en metros cambia, listo es muy sencillo y yo no que, yo que digo, ya lo que uno puede hacer acá es importar este trabajo porque pues en Revit lo podemos hacer, de, o sea, estos son los dos caminos hay muchos caminos, digamos, están los tres caminos o sea se puede hacer los muros, o sea, lo que uno haría, digamos, sin hacer el volumen, aquí, bueno, para eso yo lo tengo dividido, esto es la masa, yo lo tengo dividido porque no se sabe bien por qué camino hay que tomar, o sea, tengo dividido la masa, aquí pueden ver, aquí dice más, que es el, volu es el, sí, el volumen, una instrucción que estoy haciendo la prueba, pero yo también tengo aquí proyecto en 2017, que es básicamente lo mismo, porque aquí no hay nada en general, o sea, no, hay, no, no no no está el volumen, porque simplemente es la duda que estoy generando en el proyecto, ¿no? En, sí, en el proyecto, en este proyecto que es que no sé, se, o sea, se, eh, eh, lo tengo de hace tiempo y no lo he, digamos, terminado, o sea, imagínense, desde el año 2014 obviamente ya tengo el proyecto estudiado, pero no está desarrollado totalmente en Revit, o sea, está el volumen y no hay nada más, y sale. Entonces, aquí ya sí, si ya está el proyecto lo que uno diría, bueno, aquí puede comparar aquí podemos hacer, como ya tenemos aquí esto es el proyecto, simplemente lo dividí para que no haya, digamos eh, para que no se confundan los archivos, para que uno tenga claramente dónde están las cosas aquí tenemos que eso tiene 3.20 bueno, 3.30, 330. vamos a hacerlo así sin más, porque igual lo tomé de la referencia y obviamente aquí lo duplica aquí 330 y le pone, yo siempre le dejo el 2 para que se sepa que es un creado, Si, sí, es un exterior, ok, y ah, faltó cambiarle acá, le ponemos 330, es muy sencillo, el tema es que esto es muy sencillo, el tema es que poder mostrar que, que, que la, lo que uno está viendo mm, para ah, bueno hasta acá. Eh, otra vez aquí, ¿dónde está? Eh, para poder, o sea, digamos, hacer un paralelo y, y ver qué, pues, o sea, qué grandes ventajas se pueden trabajar y cómo se puede implementar, o, o sobre todo trabajar en, en, en mirar en, en comparación las cosas, y ¿sí? En comparativa y de paso, hacen un análisis a través de, pues, de los elementos, la arquitectura que es lo que yo me especializo, o sea, simplemente es lo que yo más sé, entonces de lo que yo puedo hablar, porque es de lo que más sé entonces aquí está este tema, aquí ya sí aquí están los muros, lo que digo, entonces aquí yo ¿qué hice? o sea, eso en esa es la comparativa aquí lo que yo hice fue, crear la masa normal como una instrucción, pero si ustedes ven, yo selecciono aquí y me dice que hay un grupo de modelo, o sea, debajo hay un grupo de modelo, si yo vuelvo a, a, vamos a quitar otra vez esto si yo vuelvo a quitar esto para que no se vean los planos de autocad aquí está el volumen y está aquí está la masa una es la masa y la otra es un grupo de modelo que yo lo que hice fue dibujar las líneas, o sea, normal como si fuera AutoCAD dibujo las líneas, tan, tan, tan, la forma que yo quiero que se haga o sea, que se, que necesito inclusive, miren, ustedes dan cuenta que hay un, hay un errorcito ahí bueno, porque la masa eso, eso es por la exactitud, o sea, por la exactitud con la que hice el, eh, ese errorcito, es por lo que está corrida la, si yo le doy a editar grupo aquí, está la línea está bien la ponemos aquí y esta la ponemos acá. Y finalizar, porque esto es un grupo, yo ahí simplemente hago las líneas y después creamos un grupo normal. Y eso nos sirve para poder moverlo, para poder hacer eh, cualquier cosa que queramos hacer, digamos moverla, como esta, así. Entonces ya ahí está. Ese, ese no, o sea, uno dibuja las líneas y tal, tal cual haría uno en AutoCAD. Pero pues aquí lo que digo, aquí en Revit no nos está, o sea, nos funciona en cuanto a que se puede generar la masa, la instrucción y si uno se si quiere ir por el lado de, de generar solo volúmenes y ya hacerle digamos pisos que no es más que hacer esto y ponerle más floors nos ya seleccionamos los pisos o también lo que yo o sea lo que yo recomiendo y lo que yo voy a hacer en este video es que es que, que, que ya teniendo pues uno toda la información y todo ya podemos ir, ir escogiendo los diferentes caminos que, que necesita aquí ya lo, ya lo tenemos en metros y, y nada, o sea, simplemente sí, o sea, hay que ser multiplataforma y, y pasarse a, a SketchUp o a, al programa, no sé, a Maya, donde sea, y mirar de dónde se saca, porque pues igual, o sea, no se puede uno quedar con, con solo Revit y, y las cosas, pues no sé, o sea, siempre hay que, o sea, hay que utilizar todas las herramientas que tenemos, y es mejor, o sea, entonces es mejor y, y al final, pues no sé, o sea, simplemente se aprende más, pero no quiere decir, pues, que... O sea, no quiere decir nada. Simplemente es que eh, eh, experimentar y ver qué pasa. Quiere pregunta qué options y ver qué pasa y sobre todo, pues, aprender, mirar y sobre todo saber cómo se están haciendo las cosas. A mí es lo que más me gusta y sobre todo ya cuando es un proyecto. O estoy sea, ahorita estoy haciendo varios proyectos. De pronto ahorita más adelante los muestro. Eh, aquí está la planta, entonces abrir, eh, opciones, aquí están metros, sí, muy bien, ok, okay. Eh, ahorita, pronto más adelante los muestro esto, ah bueno, si no está como un grupo, pues tocaba crear un grupo pero ya está como un grupo, entonces, eh, más adelante los muestro sobre todo cuando, pues ya cuando uno trabaja así, ya volúmenes y todo, para SketchUp o para, sí, ya el proyecto completo eh, pues es, es bueno que eh, en lo que ahorita estoy trabajando, pues en, en la parte de, de, del 3D y juegos y todo ese tema, o sea es diferente el modelado que el diferente para pues el que el de es uno para arquitectos y es diferente como arquitecto, es muy diferente porque pues las, las, las son ideas y conceptos muy diferentes. Entonces ahí se nos se nos se nos, o sea la cosa cambia mucho y de aquí entonces vamos a ver, aquí la cosa cambia mucho y, y en SketchUp inclusive también podemos hacer eso, o sea en SketchUp hay un libro, o sea me mejor dicho hay información a, a rabales por internet de lo que uno puede hacer, o sea no tiene que amarrarse sino a un software, inclusive eh, mejor que sean libres, o sea eso ya lo dije en otro video, que sean libres que sean pues, gratis, que, sean, que no sean de pago, porque pues es mucho mejor que no amarrarse a una compañía, ¿no? Pero pues bueno, aquí, bueno, ¿qué más? O sea, eso, eso es otro tema. Pero bueno, aquí lo que voy a mostrar. Aquí está esto, aquí ya está pues una figura. Vamos a hacer esto, hacemos un grupo. Y a ese grupo vamos a, traer a, a porque ustedes se dan cuenta, este es el piso. O sea, no se han dado cuenta es porque no he mostrado muy bien el proyecto. Pero ustedes lo pueden ver aquí en la página. O sea, el proyecto es una X el proyecto es una X, y aquí está, una X, constructivamente, bueno, o sea, este proyecto, digamos, a nivel de arquitectura, es, pues, es, es, tiene sus conceptos, y tiene sus falencias, y como todo, ¿no? Y aquí está el render, inclusive, este render también lo deben haber hecho en SketchUp, o sea, eso es, inclusive lo importaron de Lumion, y montaron una foto encima, y sale. Pero esto es un estudio, pues, profesional, o sea, con todo el respeto, ¿no? Sí, pues, con, sí, con respeto, pero pues tampoco con, damiéndo botas, ¿sí? Entonces, este, este, esto aquí lo que yo quiero mostrar es que... Es que ya tenemos aquí esto, ¿no? O sea, las herramientas que podemos utilizar en SketchUp y que... Y que SketchUp sí nos permite hacer esas cosas, o sea, en cambio, pues nos tiene muy limitados lo que es el, el tema de Revit. O sea, nos tiene muy limitado sobre todo en la parte de la masa. Yo no sé si aquí se puede hacer un offset. Yo creo que sí, sí, porque esto es unas líneas. Pero no sé por qué no nos vamos a ocultar la Daico, eh, ¿dónde está esta? No sé por qué no nos vamos a ver así pronto en aquí. ¿Dónde está hype? Ya. Simplemente vamos a mirar otra cosita acá. Claro, necesitamos esta línea. Bueno, sí, es que necesitamos esas líneas para poder dibujar la instrucción. poder mostrarlo bien. Está este grupo. Bueno, inclusive este grupo podría hacer push y darle eh, punto 20. Que serían más o menos 20 centímetros. Más o menos, no, 20 centímetros. Y ya está. Ahora... Como nos quedó por debajo... Ahí ya empieza, listo, no importa, ya está, hay entonces ya está eso, ahora sí necesitamos otra vez otras líneas, inclusive podemos así, aquí, bueno, aquí se dan cuenta que esto está, digamos, corrido, pues ya hicimos lo que es el piso, y o es sea, aquí ya en SketchUp ya puede uno trabajar más libremente la destrucción. y las formas y los grupos son una cosa muy buena que tiene SketchUp, porque no nos deja hacer las cosas rápido y ya, o sea, sin tanto problema que cuando no nos deja toca hacerlo en dos partes. Eso, eso sí, obviamente tiene sus problemas, como todo, nada es perfecto en esta vida. O sea, cuando se intersectan líneas y mejor dicho todo, ahí se van a dar cuenta o no se va dando cuenta. Y lo que quiero mostrar es que eh, esa diferencia y mostrar el trabajo aquí esto se puede cortar acá porque ya la forma aquí nos deja de hacer la mayor exactitud porque la estamos dibujando sí inclusive como ya la estamos dibujando pues o sea este dibujo ya es pues, es exacto de un plano de dibujo de autocar o sea no tiene ningún problema Vamos otra vez a ocultar esto y a ver qué pasa porque aquí pronto listo. Como hacemos un trim, como si quisiéramos hacer un trim, entonces aquí no nos deja, entonces vamos a hacer una línea aquí y la ponemos acá a ver qué pasa. Vamos a hacer otro, un borrar aquí y miramos a ver si esto quedó mal o quedó bien. Si la suprimimos, está mal, si ve. Entonces la suprimimos y otra vez hacemos una línea aquí. Esta la borramos. Esta. Esta la borramos, esta la borramos y miramos a ver si está bien. Esta estaba mal, entonces la ponemos acá. Y volvemos a hacer otro grupo, que sería ya este sería para hacer el edificio, el bloque, porque aquí sí se puede hacer, o sea, la destrucción no, es un poquito demorado, pero ya, ya está el grupo. Ahora vamos a desocultar todo. Esta la podemos ocultar, que es la losa. Y aquí sí ya podemos ver que está. Aquí está mover esta que ahí estaría ya nuestro, nuestro lo que es el, el, la instrucción pues para hacer todo el volumen inclusive ahí tenemos que editarla vamos a editar grupo porque si ven aquí ya es lo que estoy diciendo simplemente es que mi, mi mente es mucho más rápida que mi mano y pues no la puedo no la puedo escribir y hacer al mismo tiempo de la rapidez de, de, pues, del video y todo, no pero aquí, si sí ya podemos decirle que este muro es así, está acá, bueno, inclusive, hay que tener mucho cuidado, porque si ven que, esta es mejor, o sea, vamos haciéndolo por pases, porque la forma es muy compleja, entonces, no, aquí tenemos que mirar si esta puede ir acá, si acá y hacia adentro, e inclusive, iría esta acá, esta la borramos también, y la pasamos de aquí, aquí y aquí, que sería la línea de por dentro. Ah, bueno. Esto es otra cosa que, claro, se está haciendo así a través del de SketchUp. Inclusive esta. Como si bien que está... Sale una forma bien compleja. Entonces toca tener muchísimo cuidado. Inclusive, vea así. O sea, es mejor. Vamos haciéndola. Inclusive puede haber algún error acá. Pero... Lo bueno es que SketchUp nos permite corregir esas cosas. Y... Y no, y sin tanto problema, sí. Pero, aquí ya tengo un problema ahí, no sé bien para dónde coger. Tocarle atrás, porque no sé bien para dónde coger con esas líneas. Vamos a seleccionar todo para mirar. Y aquí está, aquí está, por dentro. Aquí no hay nada, sí. Entonces, bueno, cerramos esto acá. Cerramos acá. Cerramos esto, esto ya estaba. Creo que sí, no me acuerdo. Como es una forma así bien compleja, porque la otra que uno tiene es hacer esto, no hacer esto y hacer un grupo cuando son líneas rectas y listo, se acaba el problema. Ahí está el muro. Pero como esta forma es, es compleja, tenemos que hacerlo de, de, de después con calma. No se puede hacerlo tan rápido. Y pues el resultado al final pues es diferente. O sea, y con Revit eh, es otro sentido, otro camino. Pero aquí con SketchUp pues también lo podemos mezclar. Eso es lo que yo voy con el video y con todo este tema. De tanto hablar de esto. Es, es eso. O sea, aquí ya se nos crea el grupo y o sea, aquí ya está cerrado aquí está sino que se está intersectando pues con lo otro y ahí está vamos a ver cómo lo Ya. vamos a ocultar el de este AutoCAD y aquí ya lo vemos solito esta línea ah, más o menos aquí y esta la pasamos de aquí bueno tendría que ir recto eso ya tiene que ver mucho con el dibujo vamos a abrirlo porque ya lo tenemos ¿sí? uno constructivamente se puede dar cuenta aquí qué es lo que puede estar pasando ¿sí? eh, y, y, y arquitectónicamente también ¿no? en este punto pero pues bueno eso es cerrémoslo ahí está cerrémoslo para ahorrar memoria pero pero aquí ya uno empieza a darse cuenta de todas esas cosas que son las que uno no tiene planeadas pero pero van saliendo y eso es lo bonito no eso es lo chévere listo, aquí está, entonces esta como aquí vemos esta debería ir de aquí inclusive si no podemos entonces seleccionamos esto, le damos control c, control v y la movemos aquí exacto ahora le damos otra vez otra línea y la ponemos de aquí, aquí y nos deja exacto, entonces borrar esta, esta esta, y ya está ahora sí ya está, lo que quiero explicar, todo lo que he hecho para poder hacer esto o sea, aquí ya está el muro aquí está todo completo entonces si yo cojo esta línea ah bueno, como no se está intersectando entonces toca volver a hacer esto para que entienda eso, ya lo entendió para que él entienda que queremos coger el muro y hacer como si hiciéramos los muros de Revit que estos muros que es exactamente lo mismo o sea, es, es solo que Revit pues, tiene otras cosas para para trabajar con eso pero es exactamente esto mismo ahí está el volumen la instrucción bueno eh, es, es, son temas de, de trabajo pero pues igual aquí ya simplemente le doy push y como ya sabemos que son digamos dos metros entonces ya está como eso ya está en un grupo no hay problema y esto yo creo que ahora sí lo podemos borrar porque eso ya lo tenemos en la otra losa eh, eh, entonces vuelvo otra vez al tema anterior o sea Aquí ya está la instrucción completa. Pero si ustedes se dan cuenta. Esto a la hora de hacer pues, un trabajo en 3D. Esto es una instrucción simple de SketchUp. O sea. Y pare de contar. Pero bueno. Pare de contar y también es una cosa muy buena. Porque esto ya esto es un volumen ya hecho y completo. Entonces si yo quiero trabajar con esto. Aquí hacerle ventanas. Hacerle lo que yo quiera. Mejor dicho hacer esto que está aquí. Es muy sencillo, o sea, esto que está aquí hecho, dibujado, ese render, esto es muy sencillo, porque esto es un SketchUp, no se demora mucho tiempo. no estoy demorando, es porque no estoy solo concentrado haciendo esto, sino que estoy hablando de muchísimas cosas al tiempo de modelado, y por eso me demoro mucho más. Pero esto, o sea, esto es cuestión de hacer unas instrucciones y de trabajar unos, unos, unos volúmenes y en manera ordenada. Bueno, cuando ya maneja uno bien el programa, eso no tiene ningún problema. El problema es cuando uno está aprendiendo, sobre todo la curva de aprendizaje de proyectos así o de trabajo como el Revit, es mucho más larga, es más difícil, es más tedioso. Eso es lo que el consejo y eso es para otro video. Porque eso es para otro video, porque es más complejo y, o sea, eso es para otro video, es otro tema complejo que, que quiero trabajar en el, en el canal y lo voy a trabajar. Cuando, cuando va saliendo el tema, eso siempre va saliendo todo el día a diario, este es nuestro día a día o el mío por lo menos entonces es, es otro tema entonces aquí, ah bueno aquí lo que iba a decir, cuando uno quiere trabajar en esto a través de la arquitectura o a través de modelos para el gaming, o sea para los juegos, para, esto es un volumen que tiene muchas caras y además también eh, o sea yo creo que este volumen desde cualquier punto de vista es complejo y y, y bueno eh, es, es, es un tema caprichoso pero pero como esta forma es una forma real, esto es un edificio que existe donde vive gente, esto existe, ¿sí? esto, es, esto es un proyecto que es real, entonces pues bueno, ahí la cosa ya cambia porque si, no es lo mismo hacer algo que, que solo lo vamos a ver en pantalla y o lo vamos a renderizar o lo vamos a hacer para verlo, para sacarle una imagen a hacer un proyecto que es una cosa constructiva, ¿sí? un proyecto que es, que es una cosa real que, es, que, que, que va a usarse eh, eh, bueno, el juego también se va a usar pero, eh, eh, quiero decir es que eh, es para que alguien viva va a tener que convivir todos los días con este proyecto, todos los días se va a acordar de este personaje y, y va a decir eh, va a decir bueno, vivo bien, vivo mal como sea, pero pero va a tener que estar ahí y verlo todos los días, de la vida. Mientras viva en esa Bueno, este, este señor es que el dueño de esta casa es una persona muy adinerada. No sé bien quién es, ahí está el nombre por ahí. Es una persona muy adinerada porque es un lote en España. Los que son de España, eso van a saber y hasta me corrigen. Creo que es en Cádiz. No estoy seguro. La verdad, él, él lo trabajó en 2014, entonces hace rato no lo... Creo que es en Cádiz, pero no estoy seguro. El caso es que es una persona muy adinerada que tiene dinero y puede hacer esto, puede pagar esto y puede pagarle a todo el mundo para hacer una cosa así, ¿no? Entonces, eh, whatever. Entonces ahí está. Mm, esto. Estos grupos. Entonces ahí están los grupos y podemos trabajarlo así. Eh, la diferencia. Pues ya ustedes la notan. Todos los que saben ya el 3D, eso de pronto son más para los novatos o para la gente que está ahora. O para hacer una diferenciación, no para no. Yo digo que a cualquier nivel estas cosas siempre nos importan. Porque, porque son cosas que, que están dentro del modelado, ¿no? Entonces eso. aquí no me deja porque ya está muy pequeña la instrucción para recortarla. Eh, esto ya lo podríamos guardar, obviamente, y hay que guardarlo porque si si llega a colapsar algo nos, nos, nos daña todo. <coughs> Por lo que eh, lo que venía diciendo era que el, aquí en este, en estos, en estos cuando vamos a trabajar aquí unas texturas y esto, pues vamos a modelarlo para hacer un proyecto así como este ya con texturas y todo ustedes saben, o sea la parte que, que todo el mundo que sepa en 3D sabe todo eso de lo que usted está hablando yo digo que hay veces siempre es difícil hacer contacto pues con la gente en cuanto que no se sabe porque no se sabe lo que otro está, sí la opinión de la otra persona o no lo está escuchando, no, no tiene una respuesta, pero el caso es que como yo ya, cuando uno ya sabe y ha experimentado eh ya sabe pues si puede decir con conocimiento de causa qué es lo que es lo que, que, es lo, que, que es lo que va a decir no que es lo que entonces aquí lo que uno dice es que si yo le pongo digamos aquí eh, un, un material vamos a ver um, cualquiera a esto um, por ejemplo estos taile estos este cualquiera aquí, y hago esto, entonces, ahí ya está perfectamente, pues, eh, sí, mapeado, podría decirse, o sea, es que Chava hace esto muy bien, eh, pero cuando ya las cosas son bien complejas, o sea, esas formas tan largas y como están unidas, no es lo mismo que si yo hiciera esto, porque en estas formas poligonales, es más fácil y si están separadas pues trabajan muchísimo mejor y así lo trabajo yo pues perdón aquí este lo ponemos aquí y lo volteamos a 90 grados y ahí está así todo funciona mejor se duplica se generan más caras ¿sí? pues, eh, porque esta debería ir acá pero así todo funciona bien y no hay ningún problema porque esto es un grupo y esto es otro grupo. Entonces no hay problema. En cambio aquí todo esto está unido dentro de una geometría que es un solo volumen. Entonces es pues, fácil. Uno diría, no, pues hágalo hágalo separado. Sí, muy bien. Pero resulta que que una cosa el tiempo y dos, eh, la complejidad de la forma. O sea, esas son O sea, para hacerlo... Digamos, mire, yo ya llevo media hora hablando de este tema y, y, y, y sí, y hasta ahora voy haciendo esto. sí. Entonces, eh, es mejor irlo pensando y lo trabajando, y después ya uno va mirando, pues va mirando como por donde va cogiendo esas dos texturas. Bueno, aquí están. Yo, vamos a ver si les podemos otra vez devolver, que no creo. Vamos a G, este este, este, este así se puede y lo otro que tienen que mirarles las caras por detrás vamos a cerrar esto, ay, lo cerré todo ay, lo cerré manage trace. Aquí está. El, el model. Este es el architecture, el que es el que viene por defecto. Es la parte de adelante y la parte de atrás. No me acuerdo, me acuerdo, creo que sí, el azul. Y aquí background. No, aquí. ¿Es esto, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ground, Sky. este es el cielo y este creo que es esta porque está RGB mm -hmm. así no es ay, ahora no nos deja mm -hmm. Background, aquí está. Esto lo ponemos en color. Ahí veo, y, y ya, aquí está. Esto, las caras, siempre tiene que. Entonces, ahí está el tema. Y nada, o sea, este es por ese lado. Bueno, ya me estoy saliendo del tema de lo que quería hablar principalmente. Pero esto es, esto, bueno, esto, todo esto es importantísimo, o sea, también es súper importante trabajarlo. Eh, ahora sí, vamos a quitarle este y le ponemos donde está el deje de este. De este, y cogemos este, lo pegamos acá para que quede todo en el color que es. Y. Por ejemplo, esto debería tener unos 2.3240, listo, Esto dejémoslo ahí, listo, guardar y, y ya, ahora sí, más o menos tendríamos casi exactamente, pues muy parecido a lo que tendríamos en el otro aquí en Revit que tenemos la masa, bueno, ahí están los, los dos caminos, que de los bueno tres caminos, con, hay muchos caminos, pues son los posibles con los que podemos hacer esto, pero eh, muchos caminos posibles con los que podemos hacer esto, pero entonces eh, lo bueno es conocer los caminos y ver cómo vamos a, a afrontarlo, porque lo bueno es, bueno, las positivos, lo positivo de estos es que de aquí se pueden sacar directamente a cualquier aplicación 3D en SketchUp bueno, aquí también, ustedes dirán, sí, aquí también se puede. Pero eh, la evolución de la forma para, para el trabajo del 3D va mejor de este lado, desde SketchUp. Por la creación de la geometría. Entonces, eh, yo lo he experimentado mucho mejor así. Y aquí también, aquí también se puede porque si yo lo trabajo como muro, como lo tengo aquí en el otro proyecto. En este, que es el que voy a seguir trabajando a ver si termino de modelar todo esto. Inclusive eso es muy sencillo, o sea, inclusive eso, o sea, aquí ya empezar a trabajar estas cosas es mucho más sencillo, porque ya después, bueno, como tienen propiedades, las vamos cambiando y, y mucho más rápido. Red ya nos permite hacer pues, esas cosas automáticamente, y, pero tiene sus contras en cuanto que tiene muchos parámetros, tiene muchas cosas que, que nos va a demorar el trabajo, o sea las alineaciones, de todo tiene que ir como quiere Revit, o si no, nos jodimos entonces son cositas que tienen muy restrictivos, los programas de Autodesk son muy restrictivos son como estilo Max, son muy... son envidiosos, no comparten, sino que son envidiosos aquí ya uno puede mirar, este lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí, más o menos. Ahí está la forma, tan, tan. esto Obviamente es un esquema, ¿no? O sea, es, siempre uno tiene que. Eso yo creo que, sobre todo cuando uno está empezando en, el, en esto, o en el 3D, o en todo esto, uno quiere hacer todo, todo, todo Revit, todo Revit. Y resulta que no, porque hay otros programas que son mejores, o bueno, tienen cosas mucho mejores para trabajar y y uno quiere todo Revit, todo Revit y se puede eso es bueno porque impulsar todo el trabajo pero al final es inoficioso ciertas cosas entonces aquí va a uno no sé qué pasó no, sé, no lo deja coger bueno, es estos cuatro a ver, Revit eh, base hasta el 2 ¿Dónde está? aquí 2 ya 2 mm, listo ahí va dando el volumen si ¿sí? es, es, es cancelar y vamos aquí y otra vez acá entonces bueno eso hasta ahí hasta ahí sería el punto de lo que de lo que de lo, la parte esa mm, con respecto ¿qué más pues aquí lo que digo la, la, la, la es, los, son los caminos que se pueden ir tomando en, en cuanto a que Está el volumen, está, o sea, lo que podemos ir vamos, con el modelo de proyecto. Y, y, es, y este, pues más para el tema de, de la parte de gaming. O sea, este, pues, en conclusión, eso este podría ser mucho más para el tema de 3D en cuanto a renderizado y el Lumion, todo. O sea, SketchUp 1B O sea, va mucho mejor. Va mucho mejor eh, en cuanto a que. Vamos a, a eso con hide all esto lo podemos ya mover hacia arriba desde aquí hasta acá pero pues en cuanto a los negativos es que aquí no tiene parámetros aquí no tiene ciertas cosas que revit si maneja el renderizado es mejor en revit porque aumenta el revit en cambio aquí no, pues tiene algunos y los que son gratis y los que son los que son trial como este pues se vencen pero los que son pagando pues se le optan render hay muchísimos ¿no? es que he hecho en, en, en, en en, en, en X, ¿cómo es? En X, en, en X, nx render en render NX, nx render hay muchísimos corona, bueno en corona también están 3d max pero ya todo depende de lo que tú trabajes y, y sobre todo pues que tengas la habilidad porque es que estos programas no se aprenden o sea yo siempre digo sobre todo a los novatos eso programas no es que yo ya me senté y ya uf, mejor dicho no, los programas requieren tiempo de tu vida o sea <risa> requieren muchísimo tiempo y dedicación y horas de estar ahí sentado para poder eh, hacer algo, bien hecho ¿no? porque pues hacer algún esquema rápido, uno lo hace rápido, inclusive ni tan rápido, mire, porque yo llevo tra trabajando todo ese tiempo y, y aquí pues bueno, eh, son métodos, formas que nos permite el software pero pero pues uno bueno son eh, la evolución, mira aquí está toda la parte de AutoCAD, las líneas y aquí el salto al 3D y, y en estos de Revit pues ya aquí con los parámetros y todo y aquí si sí ya tiene pues un poco de cosas del muro ahorita aquí no tengo nada cargado porque pues bueno de pronto lo muestro más adelante o de pronto lo muestro ya lo muestro ya una vez que es el que quiero con eso ya termino este apartamento que yo tengo aquí ya ah, no, no lo tengo está guardado en otro lado vamos a abrirlo Aquí está, no sé por qué no, no me lo ubica siempre las cosas en, en primera planta. Pero aquí me pasa lo mismo, siempre con Revit pasa lo mismo, en proyectos o sea, nuevos y antiguos. O sea, hay ciertas cosas restrictivas de parámetros, de ciertas cosas que siempre nos, nos, nos molestan. Estos son proyectos en los que yo estoy trabajando ahorita actualmente. Y, y que me he dado cuenta, ¿no? El tema, por ejemplo, aquí el de las... De, para diferentes materiales, en, una, en un muro, ese es para otro video. Aquí también lo tenemos, diferentes materiales en un solo piso y diferentes materiales acerca de esto. Es la método de trabajo, ¿no? Esto es puro método de trabajo. De pronto se hace otro video acerca de ese método de trabajo. Y los, ya los parámetros aquí, bueno, esto ya es ya muchísimo más complejo. Y eso, eso es lo que más me preocupa a mí, porque, pues, eh, Revit es muy bueno, pero tiene ese, ese, ese tema que es bueno y es malo, porque, pues, se hace muy complejo. Se hace muy complejo y. Sí, y, y pues los resultados tampoco es que sean pues son buenos, pero tampoco es que sean la maravilla, o sea el render de, de esto lo instalé ayer inclusive subí el video ayer de, de la instalación para Revit 2017 y son buenos sí los resultados son buenos, pero pues no son la maravilla, pero son buenos pero pues eh, inclusive aquí, bueno aquí tiene eh, screen, la calidad media bueno, vamos a ponerlo en alta para mostrar pero, pues, los resultados, pues, bueno, son buenos en cuanto a que es toda la casa de Revit, pero aquí en SketchUp, pues, también, ahí está su, su competencia. Es SketchUp es muchísimo más práctico y más rápido. Mm. En cambio, pues, con el Revit, vamos, vamos a demorar mucho más tiempo. Que tiene sus cosas buenas, sí. Y... Vean. Mm, bueno. Eh, otra cosa buena que tiene aquí es que esto también el render es muy rápido bueno esto porque está en alta pero no se sé, demora un minuto y medio un minuto un minuto y medio el tema de las cornisas el tema de este es un apartamento entonces tiene eh, el tema el tema de las cornisas del, del trabajo con muros pues es bueno rápido bueno rápido no no es tan rápido pero sí es es bueno por ejemplo hay ciertas cosas, ya a nivel de detalle, uno empieza a darse cuenta de ciertas cosas, digamos este corte, cuando queremos hacer un vano, una puerta. Cuando queremos hacer cosas, eso también es de otro video. O sea, cuando queremos hacer cosas, eh, de pronto, ahorita más tarde, lo subo, hago un video acerca de eso, los lo subo. Eh, cosas que no son tan tan obvias, ¿sí? no son tan sencillas, pases a sketch, porque esto es matarse la cabeza 100 veces. Y, o pases a otros software, de Max, a Blender, a donde sea pero, pero, bueno, vamos a parar esto porque eso se demora mucho eh, eh, porque en esto, pues, no, no sea Revit, el límite que tiene Revit es, es, es que yo escuché, el invento, este es el inventor de, de, de, de arquitectura y es verdad, porque es, tienen sus parámetros, pero pero tiene sus restricciones inclusive a nivel gráfico, el peso de los archivos, mejor dicho, esto tiene cantidad. Eso también es de otro video, porque eso es de es un tema larguísimo. Eso es otro tema. Entonces, nada, o sea, aquí aquí lo muestro porque, pues bueno, aquí lo que ya está la planta, bueno, si sí, se ve bonito, las gráficas, mejor dicho, aquí uno puede hacer muchísimas cosas. Uno aquí puede ponerle grillas. O sea, esto es un software más profesional, sí, más para, para arquitectos, ¿no? así. Sí. Mucho software Mucho más profesional Y En cambio pues con los otros Hacemos cosas más sencillitas Más más Sí, no tan, tan Sí, sencillas, más sencillas Por ejemplo, un programa que a mí me gusta Mucho y que yo trabajo harto Es el Blender, o sea, el Blender es un programa Pues cuasi perfecto Pues, bueno, no perfecto, pero sí Es un programa Muy, muy completo, o sea muy bueno Blender lo recomiendo 100% aprenderlo no igual eso eso solo porque igual eh, para arquitectura pues te usa más este y todo de AutoCAD y todo pero no importa de todas maneras yo creo que hay otro bien entonces aquí claro aquí ya uno puede trabajar toda la todo lo que es ya la, la parte ya más profesional. Más sí, más, más, más, más, sí, más profesional en el sentido de que es mucho más complejo. Y también eh, las herramientas pues ya son más, más complejas. Entonces aquí ya uno puede hacer esto, esto. Esto, esto, esto es para el proyecto. de Esto es por lo que lo estoy mostrando y de paso voy trabajando. ¿no? Con sus ejes y todo. Vamos a guardarlo y mostramos el otro, el que, el, el que estamos trabajando acá que aquí ya la cosa es muy diferente, ¿sí? porque estos ejes, bueno, se puede hacer estamos en la 1, o sea, le podemos hacer este y este porque el resto de muros no son ortogonales entonces este también es un tema muy bonito y muy chévere porque, pues bueno, aquí se nos va a complicar pero en realidad si uno ve las formas, pues eh, se nos van a tener que manejar estos ejes así se empieza a complicar la cosa, ¿sí? vamos a hacer uno pues solo para que vean que se puede hacer pues, pues, no tiene problema en hacerlo pero aquí ya bueno no tiene problema en dibujarlo no es capaz de hacerlo pero esto genera una cantidad de problemas en los berracos para el programa como que revit no está no está preparado para eso ahora nos vamos al sketch aquí nada que ver porque aquí la instrucción ya chao entonces nada eso sí ya bueno ya ahí ya hasta ahí hasta ahí podría decir que hasta ahí lo que lo que se lo que lo que se puede decir acerca de este tema no aquí ya uno puede anotar y le alinear, y cómo está desde aquí a aquí oh no control Z desde aquí a aquí 16 metros esas son las luces no ese es otro tema también y bueno, aquí aquí ya está, ¿no? ya está. Vamos a ver si eh, hay otro tema chévere para trabajar en... Es el de Enscape. Un plugin que es Enscape. Y otro, o sea, hay otro. Y hay otro o es sea, el tema de los de los visualizadores para visualizarles en, en de 3D. Obviamente está el Unreal también, ¿no? Si ya lo conocen, ese es muy bueno. Eh, en Enscape, bueno, esto lo malo es que es pagando, ¿no? estás pagando y pues bueno la calidad es pues, buena pero tampoco pues, pero, pues ya es buena pero tampoco es tan maravillosa eh, otro que de ayer esta, mmm, hay otro que es muy bueno que lo voy a mostrar ahorita en otro video que es el de mc bridge mc bridge eso no, ya lo tengo instalado aquí es muy bueno este ese es muy bueno MC Bridge, MC, pero MC, MC Bridge, AMC, MC Bridge, esta empresa es muy bueno, es muy bueno. Yo no trabajo para esas empresas, no te van a decir, ah, si mal trabajo para no. Ojalá, no mentiras, ojalá no, no me gustaría de pronto el Revit, pero estas empresas así, tipo estas empresas, no, son empresas de calidad media y son empresas que no son empresas de Estados Unidos pero pues no vamos a mirarle acá esto, esto esto es de Estados Unidos pero en realidad pues no es o sea esto a nivel novato a nivel novato es bueno pero a nivel profesional no esto no a nivel profesional utilicen Unity Unreal eh, CryEngine eh, hasta el Hammer pero esto esto bueno ahí no salen esto no esto es como un lumion ¿verdad? si usted se puede dar cuenta ahí ahí está esto es como un lumion ahí pero eh, no son no sé no eso no es confiable la verdad yo soy muy desconfiado con esto con esta clase de, de, de, de, de plugins pero este por lo menos es gratis el DMC es gratis entonces bueno, bueno eh, úselo bajo su propio riesgo porque pues igual uno al trabajar aquí uno hace unas más exportaciones y lo no, mismo no con Revit entonces casi que esos proyectos son de Revit no son de uno entonces lo guardamos y esto también salimos ahí está en escape, escape bueno eso es para otro video pero de pronto es chévere que a ver ustedes qué piensan ¿no? porque igual siempre hay hay gente de todo para los gustos colores como dicen y nada, esto ya se alargó, vamos a ver si por nos otro, en otro más eh, acerca del tema de, de este. Y, y ahorita voy a ver si, si si sigo trabajando otros videos acerca de este con este proyecto que ya es 2014 y no, no, no se ha terminado. O sea, pues no se le ha trabajado tampoco. No se le ha trabajado, simplemente ya. Se, se ha tenido como de bajar y de, de, de bajar y ponerlo. ¿no? Entonces, listo, muchachos. Esto es listo y gracias, hombre. Y listo, y, y que sigan reviteando.